siglo XV y llegas a este pueblo. Venga, va. ¿Te quedarías a vivir aquí? Pues sí, supongo que sí, montaría mi granja. ¿Con cabras? Con cabras, tenericos, corderos, un poco de todo. ¿Sería el ganadero? Sí, Bueno, a ver. Sí. Buah, chaval, pobres bichos. Ya está, la ecologista ciudad. No, Jorge, no sé, ¿sabéis por el, el tema de tener hay animales encerrados para ah, ti, para tu uso? Otro, otro. Sí, ajá. hombre, que yo no soy de ciudad y a mí también me daría, no sé, como una cosa que no sé. Ya, apareció, apareció el defensor de los explotados, que no sabe defender ni una mierda a eh, precio. Eh, cuidado, hermano, que yo no he dejado al parado para ir perdido. ¿Para irme a tirar? Oh, no. Marcelo, ¡Marcelo! ¡Nos estamos a cargo de chicos! ¡Claro, nos claro que no están a cargo! ¿Pero tú qué coño sí, estás diciendo? Jugar. No seas capaz de te ponerse pero a cargo ni ¿no? usted es mismo hombre, jugando, que yo no sé quién es más niño. el niño usted! pero un momento, Diego! ¡Joder! Uy, uy, uy, Creo que es en el capítulo 8, o en el 7, bueno, no, no se sé, da igual. Que veníamos del, del, de del pueblo, veníamos del pueblo, <ríe> y entonces Alex, el muy gracioso de Alex, nos hace caminar en línea recta, y en línea recta había como cuatro campos de cardos, y era como, Alex, hay cardos, y él decía, no, Dai, es bueno, esquivarlos, y es como, entonces, no, no podemos hacer línea recta, y él decía, bueno, pues, ir en línea recta, bueno, acabamos con ronchones, sangre, ah, tal, y Uli, no sé si te acuerdas... <ríe> Sí, los cardos, ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor fue! Porque lo hemos hecho no sé cuántas veces, pero al final, no sé si te acordarás, Nacho, pero tenías yo tenía un, uno de los tobillos ensangrentado. Para lo coherente que dices que soy yo, si te cuento una cosa. Perdí la virginidad con un macarra asqueroso que te juro que era el único polvo que había echado gratis en A mi alba me parecía muy seca no en la forma de hablar yo no lo es soy que lo es de cojones. claro yo no lo soy Pero tanto no lo entonces era como muy sentenciante muy papá que tenía frases duras que según cómo se dijeran y esa fina línea entre no dejar de decirlo así porque estaba escrito y era el personaje pero darle a la vez suavidad y hacerle una tía a la vez acogedora y comprensiva era lo que me tuvo loca durante todo el rodaje. Y creo, espero, o sea, he conseguido verlo en, en momentos. La escena en la cual soy la más orgullosa de todo el rodaje fue mi escena de, de flashback que vamos a ver más adelante. Es la segunda parte de, de mi flashback que es un plan secuencia en un sitio muy pequeño, y muy cerrado, era complicado porque, bueno, hacer un plan secuencia pero no solamente eso, es que había muchos cambios de focus y yo tenía que estar en un estado emocional muy concreto y también tenía a Irene como coach en ese momento a, a, a quien quiero dar las gracias porque la verdad a quien me ayudó muchísimo. Como no puedo hacer ningún spoiler del final de la serie, Sí quiero decir como anécdota que, que me gustó mucho trabajar las escenas del final, porque Carmen llega llena de prejuicios y, y pensando que no tiene nada que ver con estas personas y acaba respetándolos y queriéndoles, porque se crea esa familia entre ellos y ellos la aceptan también a ella. ¿Y ahora qué? ¿Sin curro, sin casa? Pues... me voy a un poco Bueno, si os queréis venir, vaya que... ¡De cabeza! <risa> yo no, yo me voy a casa de Miguel a vivir esta semana. Pero que... Que Olito varios. En serio. No, pero lo bueno de ver los capítulos ahora es como que lo estoy redescubriendo, que no me acuerdo de lo que no viene me o sea, no me acuerdo No me acuerdo de lo acuerdo que viene en el alguien. capítulo tal ¿Y qué pasa aquí? Y no me acuerdo, me sorprende siempre, o sea, ya lo veo y sí Y además recuerdas momentos, no solo lo que ves, sino lo que andaba pasando detrás Me o... ha pasado que digo, esto, pero... esto cuando lo grabamos, esto sí. cuando lo grabamos, madre mía, no me acordaba de esto, ¿sabes? De, no, no, de eso sí, pasa, ¿eh? En, la, en, las, en los desayunos ya, no, es, es verdad, que eso en es las más parales, desayunos, ¿no? Los desayunos fue lo primero que grabamos. Sí, fue lo primero, sí, lo primero. Sí, primero no, fue lo más y todo del tirón. ¿Mistro? Bueno, yo de la cocina me acuerdo que hubo un lío ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese lío con los platos? Había dos escenas, una en la que teníamos que decir ¡Qué asco de cena! Y otra en la que teníamos que decir, esto ¿Qué? está exquisito Tenía no, mejor lo mismo. pinta, tenía ¿no mejor pinta mismo. No, no, me no era lo mismo, tenía, tenía una pinta parecida Tenía mejor pinta, yeah. la que daba asco Que la que estaba la... bueno es que sí. como... sí. Pasó así, no, el, plato qué bueno, el plato bueno Estaba preparado para esa escena Se cambió de escena, pero no se cambió de plato De hecho lo ensuciaron con café, ¿no? Café y arroz quemado y tal, para decir ¡Esto está exquisito, Probarlo, no pasé. de los momentos los momentos fueron precisamente fuera de rodaje Sí. en los vínculos ya personales sí. que, se, que, se, que se crean también por eso no tener la opción de escaparte con tu grupo de amigos no sé qué o si estás en otra ciudad al hotel a, a un restaurante con tu gente con otra o sea estás obligado a convivir y se crean vínculos personales o sea que, que eso como que que se queda ahí muy profundito yo me acuerdo de uno que me da vergüenza decir esto que os quiero un poco, un poco. <risa> Qué bonito está siendo esto de libres, sí. ¿no? Sí. ¿No?